Continuando con la aventura chicos, vamos a subir, pues estamos en el primer piso. Ya les voy a mostrar ahí algo muy inusual. Por acá estamos con la bala. lo que tiene este hotel que nos favoreció, pues entre comillas, ya que como está tan topado el, el hotel principal donde nos vamos a quedar, nos asignaron este con piscina. Lo malo es que hay que pagar 15 mil pesos para tener dos horas, pero igual forma les puedo mostrar algunos detallitos. Bueno, les muestro, miren. Muestro cómo es todo esto, de manera por aquí hemos subido, por aquí estamos, aquí hay varias cosas pues, inusuales, por ejemplo para mí, aquí tenemos que el spa, baño de mujeres, bueno creo que hay una habitaciones por ahí. Por aquí tenemos una vista magnífica, como pueden notar. Aquí tenemos por, por donde sentarnos. Aquí tenemos una vista espectacular. No sé muy bien el mar en la cámara, si no estoy mal desde aquí yo lo estoy viendo muy bien. Tenemos muy buena vista de los edificios. Por cierto, es casi los inmensos. Pero lo que le quería mostrar es por aquí arriba exactamente, ya que la vista mejora bastante, bastante. Vamos a dirigirnos por allá, a mirar. por aquí como les decía tenemos una mejor vista al mar, por aquí está para no sentarse, reposar por aquí tenemos este, creo que es como un jacuzzi turco, que como les contaba vale 15 mil pesos dos horas para poder usar, pero eso pues básicamente no se puede que reservarlo está la fantástica vista que tengo pues por este inconveniente que hubo con el hotel principal que teníamos nosotros, entre comillas no favoreció pues por la vista, pero realmente que no incluya esta piscina es pues una lástima, y por aquí arriba tenemos tenemos una vista aún mejor del panorama de Cartagena podemos ver mejor el mar, mejor dicho ya lo podrán ver con sus propios ojos y por aquí sin duda alguna la vista sí es espectacular menos mal hoy no hizo tanto sol como tal hoy hizo más bien fresco Que les queríamos a chicos, vean aprecien esta belleza de vista Espectacular ver el mar Ahorita vamos a dirigirnos para allí Como les digo nunca había venido al mar Esta va a ser la primera vez que vaya yo al mar Vamos a ver cómo nos va Son sensaciones únicas que realmente quiero disfrutar mucho Voy a regresar, simplemente quería mostrarles No creo que vaya a alquilar ese jacuzzi turco Bueno es que se ha 15 mil pesos Pero realmente debería incluirlos Pero bueno chicos Es lo que hay por ahora Estando adentro del hotel chicos les cuento Tuve algo que me favoreció bastante Sucede y pasa que, como ha habido este error del hotel, o sea por lo que el hotel que originalmente pudimos reservar para estos días, está totalmente topado. Los han dado este hotel mientras tanto como provisional mientras pues podemos llegar el día de mañana. Pero ¿qué ha pasado chicos? Una vez nos a registrar, por cierto, duró bastantes horas porque teníamos la entrada a las 3 de la tarde y llegamos a las 8 de la mañana. Pero bueno, una vez logramos esperar todo este tiempo, les cuento, hemos tenido la buena suerte de que como en el segundo piso donde originalmente íbamos a estar alojados en este hotel... Tienen problema en el aire acondicionado Nos han dado el cuarto piso Y lo mejor es que este Es una suite Chicos, originalmente sea, tener una habitación Mucho más pequeña, hemos tenido esta buena suerte Vamos a quedarnos esta noche En esta suite, por ahora como pueden notar Está muy espectacular Tiene absolutamente de todo, ya pues quería Comentarles esto, ya vamos A pasar con más detallitos Voy a mostrarles en general, vamos a cambiar Al plano de la cámara De la cámara, pues que la vean ustedes es como si estuviéramos en primera persona así que pues vamos aquí estamos chicos para mostrarles bueno por aquí estamos, hola hola como están eh, papacito, bueno por aquí quería mostrarles, tenemos comedor de cuatro puestos, tenemos por aquí jarroncitos, bueno por aquí ya estaba echando algunas cosas, no hay mayor relevancia como tal, es un closet común y corriente les muestro, no hay nada ahí realmente relevante, por ya plata aquí nada que es ilusión bueno aquí les muestro en esta parte pues, ni para qué, en esta parte de acá arriba por acá tenemos un sofá blanco, bueno, evidentemente, tenemos cuadros, por aquí tenemos más cuadros, por allí tenemos otro, eh, por aquí tenemos otra mesita como tipo de oficina, como para poner el portátil ahí, bueno, hacer trabajos. Por aquí tenemos el televisor, pero ¿qué sucede? Esta habitación la pudieron dar ya que la televisión lleva bastantes días sin darte de cable, pues no saben cómo es el error, no saben qué es lo que sucede, así que por ahora no me importa, solo será la noche, así que pues no pasa nada que pues como tal no tengamos televisión anoche. Aquí tenemos el aire acondicionado, por aquí, por aquí, como pueden notar, tenemos como otra especie de mini closet, pero tenemos nevera chicos, no creo que tenga algo, efectivamente está prendida, pero no tiene nada. Ya tocará llenarla La TV de plasma Un, TV un poco antiguo pero pues Desde que esté bueno normalmente no de cable Aquí tenemos otro sofá algunos tapeticos, tenemos dos mesas de noche Una cama triple espectacular, muy amplia Se ve muy, muy cómoda, pues no me ha costado, ahorita le haremos la prueba Tenemos ventanales amplios, simplemente la vista no es la mejor Realmente solo tenemos vista a los rascacielos de aquí de Cartagena No tenemos mayor vista, que uno diga espectacular, sensacional Y el baño, les quiero mostrar, por aquí está, por aquí estamos hola, hola El baño sí es Buenísimo, realmente es el que me ha encantado. Aquí les muestro: tenemos lavamanos amplísimo. Se abre, bueno, creo que no, no hay agua fría o caliente. Bueno, es el agua a temperatura. que tenemos el bote de basura. Tenemos el inodoro moderno. Y lo que siempre ha querido tener en un hotel: tenemos tipo Tina. Bueno, no creo que sea jacuzzi, pero si sí es Tina, Tina tipo jacuzzi. No han dicho, pero pues no veo que bote burbujas, los chorros de agua que tiene un jacuzzi. El baño está muy bueno, la verdad me gusta. Lógicamente tengo que aprovechar la tina antes de que pues perdamos aquí <ríe> ya el día. Y bueno chicos, básicamente esta es la habitación que nos ha tocado. Aquí pues voy a estar durante un día nomás. Está espectacular, vamos a hacer la prueba de la cama. Como en todos mis videos es que he hecho de hoteles, bueno que han sido pocos. Vamos a hacer la prueba de la cama chicos, vamos a ver qué tal. ¿Qué Ah, espectacular Están bien duritas, están de las que son tan blanditas Me gustan más los que son colchón tipo duro Porque los que son blandos tienen como a encorbar la columna Y esto es malo Bueno chicos, básicamente esta es la habitación que nos ha tocado Espero que me sigan acompañando a final de cuentas si sí decidí alquilar este mini jacuzzi creo que es esta piscina spa bueno no sé ustedes miran cómo se llama realmente está espectacular acá le muestro ah, tienen hartísimas burbujas bueno es relajante no me quejo para nada ha costado 15 mil pesos dos horas por aquí les dejaré bueno 15 mil pesos y aquí les dejaré en dólares cuánto equivale realmente es extremadamente espectacular le muestro miren Acá estoy, no es muy grande la piscina, jacuzzi como quieren llamarlo, pero es relajante, relajante. Ya sé que le había dicho que no lo iba a pagar, pero cuando vi cómo era, no me fui a aguantar después de un rato haber estado en la bueno, piscina jacuzzi como se llame, muy relajante chicos salimos realmente tranquilo relajado el estrés realmente se acaba o sea, de verdad que las preocupaciones que pues como tal no tengo, se van realmente muy relajante chicos está la vida de rico que siempre he dicho que todo ser humano se merece, realmente es bueno cambiar de rutina, salir de los hábitos que uno mantiene realmente muy reconfortante chicos tener esta vista, estar aquí por allá, tener el mar, por allá de la. En estar aquí en este momento en este lugar tan hermoso y pues chicos seguiré comentándoles todos los sucesos que ocurren Vamos a dejar esta aventura hasta por acá, realmente que la pasé muy muy bien, estas vacaciones sí que me hacían falta ya que no conocía el mar y qué mejor que tener este yo, yo, privilegio, esta oportunidad de poder pasear y conocer el mar y descansar un poco, realmente fueron muy muy entretenido esto. Eh, bueno, y bueno chicos estén muy atentos porque se vienen los videos ya en el mar, se vienen también por ahí les adelanto un spool en el Isla Barú y mucho más, así que muy atentos y bye bye los quiero, hasta la próxima.